ayer mediante un Twitter yo pedía a los hermanos hermanos mexicanos miren más hacia el sur y todos unidos organizados cruceamos nuestra esperanza con nuestra identidad latinoamericana caribeños somos una gran familia imagínense quiénes estaban con alianza del pacífico ahora se sienten abandonados por el nuevo presidente de Estados Unidos, no tienen programa, no tienen líder, no tienen rumbo, ni tienen principios, ha fracasado, ha fracasado el modelo neoliberal, por tanto ha fracasado el capitalismo,